Nadie está libre del pajero de la droga. No, pobrecito. Hasta los más tiernos pueden caer. Una pena. Hey, guys. El lunes estuve en Todalada. El martes me tocó en La Moneda. Ahora estoy en la estación Calicantos. Itinerancia, la itinerancia. Me siento como si me hubiese unido al circo. ¿Sí? Pero bueno, es normal. Miércoles 27. Estoy invitada a la casa de la cata. en la casa de la cata. Metalons. Metalons. Sport. Sport. Sport. Sport. Sport. Sport. Sport. Ah, chao chiquillos, chao Chao, no te pinté. No, no te pinté. Ah. No te pinté. No te pinté. No te pinté. No te pinté. No te No te pinté. No te pinté. No te pinté. No te pinté. No te No te No ¿Qué sucede? Veníamos conversando de, de algo muy parecido a lo que ¿Viste? Por eso me gusta el centro, pasan cosas, siempre pasan cosas, pasan cosas. ¿Estás en contacto con gente? Ah, verdad, estoy con metano. Bueno, hoy día es un día especial porque es el día del pife al ah, pobre. Y lo fuimos a celebrar con Metanos porque Metanum sabe. Y se termina el día laboral del jueves, este sigue siendo un día especial, no por el día del pife al pobre, ¿eh? sino que hoy con la Monse cumplimos dos meses. Así es, han pasado dos meses. Lo me recordó que me había dado cuenta de algo que les quería contar y no se lo conté y me episodio a Cuando empecé a hacer con la Monce, no estaba grabando el blog por una razón bastante especial. Donde estaba trabajando no nos no estaba yendo tan bien. Habían ciertas circunstancias que hacían que el tema fuera bastante estresante y eso se transmitía en la forma en que hacía el blog al final. Entonces decidí dejar de hacer el blog. ¿Feliz cumplemedio? Ay, en una parte. <risas> una de las primeras cosas que me dijo la Monse cuando empezamos a salir que yo era muy intenso. Básicamente, cuando estaba feliz, estaba muy feliz, y cuando estaba estresado, estaba muy estresado. Lo cual, tiene razón. Es como... buena observación. Hay algunos días o algunos, algunos periodos donde me estresa gran el blog, porque la idea con este blog es transmitir Legía positiva, buena onda, entretenerlos durante estos 5 o 6 minutos de los que están viendo. Andando estresado, no me sale nada. Entonces es super contraproducente eh, obligarse a no hablar de la única cueva que tenía en la mente. Porque eso pasa Tenía una prueba en la mente y no podía hablar de eso. Grabanos viendo el... clase, Grábanos gracias. sí. Ahí voy que no se me vean las bubis. Soy youtuber. No, le pongo música. Qué lástima es. Pero no le pusiste música. No, vamos. Okay, los compañeros ya encontraron mi canal. Vamos a a los barrios peligrosos que me traí. De ver Civil War. Voy un poco dañado. Sí, bueno. eh, Lo que aprendimos hoy es que eh, hmm, es difícil hacer un blog. Positivo, en buena onda y fijarse en las cosas bonitas del mundo cuando uno solamente está pensando en algo que lo estresa. A mí se me hace muy difícil. Tuve una visión. El poder desafía. Los desafíos engendran conflictos. Conflictos llevan a la catástrofe. Ah, y además que me corto el pelo y que estoy en Valparaíso. Me gusta los remates. ¿Por qué? Cuando. No se avisaba. Y si esto está. Tan... Ah. <risa>